José Luis Parada, Ministro de Economía. No pudo llegar hasta la Fides, pero le agradezco muchísimo que se dé un tiempito por el teléfono. Señor Ministro, muy buenos días. Gusto saludarle. John, en primer lugar, mil disculpas. La verdad que estamos con varios cambios que hay que hacer para poder viabilizar todos estos pagos de, de los bonos y sobre todo canasta familiar. O sea, es un trabajo que hay que realizar en distintos niveles pero pedirle también, y aprovecho tu medio que todo mundo lo escucha, para decir de que la gente se queda tranquila. Desde mañana vamos a pagar la canasta familiar, va para los que tienen la renta de dignidad sin jubilación, para las personas de la tercera edad, porque es el grupo más vulnerable. Y pueden cobrar en 90 días, no es que en un día se va a perder el tema de la canasta familiar, los 400 bolivianos, pueden cobrar en 90 días, y hemos tenido en este momento, y aprovecho para comunicar, de que daría la impresión de que ha sido rebasados los bancos, no es que han sido rebasados los bancos, lo que pasa que son condiciones extraordinarias por el tema del coronavirus, antes usted tenía a todas las personas adentro cobrando, Ahora es un metro que hay que tener a distancia y daría la impresión de que son colas y colas grandes, no es eso. Se están atendiendo, pero igual a partir de mañana el Banco Unión y vamos a tratar de abrir con otras agencias, otros bancos privados, van a atender desde las 7 de la mañana. Pero este la canasta familiar, lo que corresponde a la canasta familiar, la pueden cobrar en 90 días. No hay ningún problema y la renta de dignidad la pueden cobrar en un año. No es problema, es cuestión de que no nos agolpemos y están los recursos garantizados y lo único que estamos haciendo es que el sistema financiero para evitar esas aglomeraciones para, en esta lucha contra el coronavirus, es lo que nos está dando esta imagen en algunos casos, pero la tranquilidad porque se nos ha juntado también con el pago de sueldos y salarios. Claro. O sea, Ajá. son muchas cosas para un sistema financiero que en este momento tenía un horario restringido, que antes no lo tenía. Entonces pedir calma a la población y sobre todo establecer claramente de que tienen 90 días para cobrar su canasta familiar y tienen un año para cobrar su renta dignidad, aunque sabemos cómo somos las personas mayores, porque me considero parte de ese grupo, de que, lógicamente, hay que ir, hay que estar, por lo tanto, que se tenga la tranquilidad de que se le va a pagar a todos. Bien, ministro, buena aclaración y de primerísima, primera mano, ¿no? Entonces, 90 días, no lo van a perder, 90 días sí lo pueden perder, pero hasta 90 días no. A ver, la primera pregunta que se está haciendo la gente, ministro, es, ¿por qué no a mí? cuando se habla de estos bonos, digamos, paliativos a esta situación. ¿Por qué solamente a algunos grupos, digamos, se les va a dar este bono y por qué no, no a otros? Es la, la primera queja que hubo en redes sociales y gente que parece estar insatisfecha con esta decisión. Ministro. A ver, lo primero que hemos, que hemos eh, la instrucción de la presidenta es atender a los grupos más vulnerables que se presentan en las ciudades como en el campo, lo que queremos es mantener un equilibrio entre lo que es ciudad y lo que es el campo. O sea, queremos darle la tranquilidad también a todas las personas hasta el último rincón del país, que sea por por, por ejemplo persona de la tercera edad y que, que cobra renta, dignidad y no jubilación, que reciba esta canasta familiar. Ese es el primer grupo que la tenemos como grupo vulnerable entonces lo que se ha hecho es escoger a este grupo porque de una u otra manera ya no tienen en algunos casos la opción de trabajo porque una persona mayor lógicamente no tiene la opción de trabajo y el otro grupo que universaliza también el beneficio son los niños del ciclo inicial y también del ciclo primario, con colegios de convenio, también se incorpora, y colegios fiscales. Entonces, ahí incorporamos un universo de personas y de familias, porque entra la madre soltera, el divorciado, el casado, el cuenta propia, que tiene un hijo en el colegio, y si tiene tres recibe mil quinientos, si tiene uno uh -huh. recibe quinientos. Entonces, eso sí universaliza también el tema de lo que corresponde al al bono familia. ¿En algún momento se estaría podía. pensando, ministro, de ampliar el beneficio de estos bonos? Sí, efectivamente, como estos son las estas son las primeras medidas que hemos ido tomando, eh, a pesar de todo el tema de los recursos que se requieren, se han venido juntando y se puede ampliar, porque también... Eh, es bueno, John, considerar que hay un pago de agua, luz y gas durante tres meses. De un boliviano a 120, el consumo se paga al 100% y son 77%. Ahí son casi 2 millones de hogares que se les paga el 100% de la luz eléctrica. Uh -huh. De 121 a 300 es el 50% y ya es en menor proporción pero casi un 80% se le está pagando la totalidad de la luz y el 50% del agua potable, lo mismo que el gas, desde la factura que corresponde a marzo, hacemos uh -huh. esa aclaración, porque ya en abril no le van a cobrar la factura de marzo, ya viene con esa disminución y se hace cargo el Tesoro General del Estado mediante el gobierno naspor Instrucciones de la presidenta Yanine Ángel. Bien, ministro, Por lo tanto, sí, abril, sí. mayo también se va a pagar de la misma manera. Lo mismo en el agua y lo mismo Bien. en el tema de gas. Entendemos, entendemos. La normativa ha sido ampliamente difundida y agradecemos que la, la vuelva a reiterar para que haya más conocimiento sobre el tema, señor ministro. Ministro, ¿de dónde está saliendo la plata? ¿De dónde está saliendo la plata? ¿Es del Tesoro General de la Nación que sale todo esto? Eh, sabemos algo de los montos también. ¿De dónde está saliendo? Ya, a ver, eh, esto, estos montos, estos primeros bonos son aproximadamente 1.700 millones de bolivianos, entre la canasta familiar, el bono de familia y el pago de agua, luz y teléfono. Aparte, también hay las medidas del alivio crediticio, del capital interés y también del tema tributario. Esta plata está saliendo del ahorro que hemos tenido ...de la compra de combustible que se tenía antes... ...hemos ahorrado en aproximadamente cuatro meses... ...dos mil cien millones de bolivianos... ...esa plata que antes se iba a la, a la compra de combustible... ...y al tema de subvención... ...se lo ha trasladado a los recursos que corresponden... ...para estos bonos... ...porque antes se compraba mucho combustible... ...no se sabía si se consumía... ...había un descontrol total pero desde que asumió la presidenta Yanine Áñez, tenemos un ahorro de 300 millones de dólares, que son más o menos 2.100 millones, con lo que estamos pudiendo cubrir esta primera parte de los bonos, y también el tema de la reducción de lo que es el impuesto a las utilidades, que se ha prorrogado 30 días, y también en el tema de algunas, eh, algunos casos de impuestos que se han postergado en la presentación. Entonces, de ahí están saliendo los recursos y estamos abarcando hasta este momento aproximadamente 10 millones de personas que directa o indirectamente se benefician de estos recursos. Una alerta del Banco Central de Bolivia decía que han bajado las reservas internacionales, ministro. Entonces, ¿no estamos echando mano de esa plata ahorrada? No, no. Más bien las reservas internacionales netas se han mantenido hubieron las rebajas que hubieron anteriormente normales, pero en este momento se han mantenido y creo que el último dato que tengo ha tenido un pequeño incremento, por lo tanto se están manteniendo y no se están utilizando. Lo que estamos nosotros viendo también y recurriendo, seguramente vamos a recurrir al Banco Central, porque tenemos que garantizar también el funcionamiento de la economía para más adelante, porque tenga en cuenta que hay una caída muy fuerte del precio del barril de petróleo. Estaríamos hablando de una caída entre el 2014 y el 2000, y el 2020 de casi un 80% del ingreso. El barril de petróleo está en 22 dólares hoy día. Entonces, se están tomando todas las previsiones para que no tengamos problemas y mantener el tema de estabilidad. No vamos a hacer uso de las reservas internacionales netas y aquí también queremos eh, agradecer el comportamiento que está teniendo el sistema bancario, el sistema financiero, con la reprogramación de deudas de hasta junio, o sea, durante tres meses, lo cual es un alivio también para las empresas, esperando que en el mediano plazo, cuanto antes, podamos reactivar este tema de la Bien. parte económica. Ministro, le pido un segundito para hablar de ese tema, porque es importante esto de la reprogramación de deudas. ¿Para cuánto tiempo tendríamos un cuerpo que más o menos pueda reaccionar frente a esta a este uso de dinero en el país por cuánto tiempo podemos pechar la situación ministro mire eh, en este momento a nivel internacional yo siempre digo de que el coronavirus ha puesto de rodillas a economías superpoderosas y a sistemas de salud que se suponía altamente eficiente y que podía cubrir cualquier tipo de, de eventualidad de enfermedad epidemia el coronavirus ha, hemos visto de que llega a un nivel realmente incalculable en los daños a la economía mundial y lógicamente eso también nos va a afectar con el precio de bajada de materias primas. Lo que estamos haciendo en este momento es que la cadena productiva siga manteniéndose, por eso es que hay un abastecimiento eh, normal, hay que pedir paciencia a las personas, estamos eh, eh, con estas cadenas abasteciendo los mercados y lo que es, eh, en el mediano plazo también se están creando a nivel internacional y eh, fondos especiales para la lucha contra el, el coronavirus y a la vez buscar reactivar la economía una vez que ésta se vaya normalizando. ¿Estamos ¿No? recibiendo plata de afuera, ministro? ¿Bid, Banco Estamos Mundial? Estamos gestionando en este momento con todos los organismos internacionales hay un fondo de la CAF, pero es para nivel latinoamericano, eh, el fondo monetario también tiene, tenemos países amigos, sí se están haciendo todas las gestiones para tener el apoyo de lo que es crédito externo, también el Banco Mundial, BID, eh, CAF, entonces sí vamos a recurrir, porque eso es lo que están haciendo todas las economías en este momento, creando fondos especiales también con recursos tanto internos como externos porque el uh -huh. golpe a la economía es muy duro. Bien, ministro, ¿no hemos recibido todavía plata de fuera entonces? Por el momento no, eh, a, sí, po, hemos recibido 5 millones de euros de la de la de la comunidad económica europea y eh, estamos gestionando con los otros organismos también, uh -huh. y en algunos casos de algunos, de algunos créditos está... Re reorientando el tema del gasto para el tema de salud Ministro, sé que tiene una reunión ahora, voy a molestarlo un minuto nada más, por favor, ¿cómo es esto de las deudas bancarias? ¿Hasta dónde se puede llegar? Se habla del tema de los intereses, pero parece que esta medida no satisface uno está gente que dice yo pago alquiler puedo dejar de pagar alquiler el tema de los impuestos, así le resumo digamos una pregunta global para que pueda hablarnos de este tema al final, Ministro A ver, eh... John, una, una, primera, una primera apreciación antes de contestarte la pregunta. Cuando la presidenta decide asignar, instruye asignar el 10% del presupuesto general de la Nación para Salud, fue la primera medida en 14 años racional de atender el tema de salud. En ese tiempo no sabíamos que venía el dengue, no sabíamos que venía el coronavirus, pero la presidenta ya dio la línea de que se tenga el presupuesto del 10%. Ese trabajo que se hizo de garantizar esos recursos es lo que nos está permitiendo en este momento atender todos los casos que se vayan presentando. También se están haciendo las adquisiciones para los distintos hospitales que no tenían equipamiento. Se están haciendo, por ejemplo, camas de terapia intensiva, se están eh, comprando respiradores el tema de barbijos, los trajes eh, biomédicos para el tema de atención por parte de los médicos. Entonces, hemos partido de, no de cero, de menos 50 para atender el tema de salud y están garantizados los recursos. El otro aspecto con relación a tu pregunta, si te, si te fijas, hemos las, las medidas son integrales. Tenemos canasta familiar, bono familia, pago de agua, alivio crediticio y también en el tema impositivo hemos postergado en el tema impositivo el pago del impuesto a las utilidades. También todos los que son plazos juicios para presentación también han sido congelados. Por lo tanto, no van a haber sanciones de ningún tipo por el momento. Estamos revisando algunas otras medidas que se puedan tomar. Lastimosamente tenemos una ley del perdonazo en el, en el Parlamento, en la Asamblea, para que el tiempo que corresponde para las declaraciones sean cuatro años, el tema de prescripción, y no se siga manteniendo ocho, que era donde se hacía el problema, y la presión tributaria alta. Por lo tanto, estas son las primeras medidas, y lo que se está trabajando es para equilibrar campo-ciudad y lógicamente que el aparato productivo, en este caso, en un trabajo conjunto Banco Central con Asoban, donde también es parte del Banco de la Unión, no dejar de que se venga abajo el tema de las empresas. Así que se están tomando todas las medidas y esperemos nosotros que conforme vamos avanzando, vamos solucionando los problemas y se están recibiendo de todos los sectores, estamos recibiendo las observaciones ...y los problemas que se vienen presentando. Entonces, creemos nosotros que lo mismo que está que estamos analizando en Bolivia... ...se está analizando en el Perú, tiene un programa muy agresivo también... ...de, de control del coronavirus y reestructuración de la parte económica... ...y lógicamente esto está un, sucediendo en otros países. Aunque vemos el caso de Ecuador, el caso de la Argentina... ...donde cada uno viene tomando las medidas en las cuales buscamos básicamente como gobierno, primero, que no falten los recursos para salud, y en segundo lugar, mantener la estabilidad económica y los sectores que se vean afectados, sentarnos para buscar soluciones. Los temas que usted plantea de alquileres, ahí hay un tema, por ejemplo, si factura, no factura, está en blanco, no está en blanco, pero hay una cantidad muy grande de los que alquilan en, en el tema de, de casas, que va a haber que tratarlo. También estamos revisando el tema de hotelería y el tema de la gastronomía, todo lo que son restaurantes que en este momento han quedado en cero su actividad, y ver de qué manera, vía una liberación de impuestos, una, incentivos, podamos ir manejando. Se están analizando todas todas las perspectivas y todas las medidas que se puedan tomar y no dejar de atender ninguno de los sectores que están en este momento parados y la cadena productiva poderla seguir manteniendo para que el abastecimiento, y eso sí lo está garantizando el gobierno, la ventaja en Bolivia que el 85%, casi no hasta el 90% de los alimentos se producen en el país uh -huh. y hay que dar las condiciones. Ministro... esperemos poder seguir avanzando en esto y les agradecemos a los medios de comunicación porque nos permiten conocer los problemas que se van presentando y en este intercambio permanente que tenemos, la solución que estamos buscando es para tener salud en Bolivia y que la estabilidad económica se mantenga hasta el momento en que Dios quiera se encuentre la vacuna que sería el momento de inflexión ...para buscar alternativas... ...de la economía nacional... ...gracias ministro... ...en 30 segunditos... ...¿hay alguna disposición especial... ...para el tema de pago de impuestos? Sí, ...hemos sacado dos... ...la... ...el perdonazo que está en la asamblea... ...y tenemos también... ...en este momento... Eh, ...hemos sacado una resolución... ...del Servicio de Impuestos Nacionales... ...donde las declaraciones juradas mensuales... ...también se postergan... ...y se suspenden todo tipo... ...de sanciones que se puedan presentar... ...con lo cual... Eso se va haciendo en primera instancia e iremos trabajando directamente tanto con las cámaras, con la Cámara Nacional de Comercio, con todas las instituciones privadas y también estar buscando alternativas para solucionar este tema impositivo donde tendríamos nosotros que ver si está a nivel de decreto, a nivel de ley, pero por el momento Bien. están solucionando esto. La temas. gente si no tiene posibilidad podría no pagar, digamos, y pagar después, pero no se lo va a sancionar, digamos. Efectivamente, es ahí donde, en las condiciones que estamos, son condiciones, yo diría, excepcionalmente complicadas para cualquier empresario, familia, persona, y eso no está sucediendo solo en Bolivia, está sucediendo a nivel de todo el mundo. Por lo tanto, hay que buscar, el gobierno está buscando la instrucción de la presidenta Yanine Áñez, tenemos un equipo económico trabajando 24 horas buscando alternativas, soluciones y mucho ingenio para mantener todo lo que es, primero abastecimiento, eh, eh, primero la salud, abastecimiento y también la estabilidad por el bien del país. Ministro, no lo molestamos más. Muchas gracias por este tiempo con FIDE, José Luis Parada, el ministro de Economía. Hay muchos temas más. Esperamos tenerlo aquí en FIDE prontito, ministro, y gracias por cumplir su palabra. Aunque sea telefónicamente, lo tenemos y valoramos mucho que se haya dado el tiempito para nosotros. Que tenga un buen día. Un gusto John y un saludo a toda la audiencia y vuelvo a repetir, tranquilidad porque la renta, dignidad y la canasta familiar pueden cobrar en 90 días o en, o en un año, así que no hay para qué agolparse y están garantizados los recursos y que trabajen con tranquilidad, más que todo cuidando el tema de la salud de las personas de la tercera edad, eso es lo que nos interesa por eso todos estos mecanismos. Gracias John, un saludo a toda la audiencia. Gracias Ministro.